Oye tú, ¿sí? ¿Persona que está viendo este video? ¿Estás cansado de que cada vez que quieras descargar Angry Bills lo que pasa es que tienes que saltar un millón de anuncios para poder descargarlo? ¡Sí! ¿Y al final no lo puedes descargar? ¡Sí! Pues no te preocupes, yo te tengo la solución. Descargo cuatro juegos de Angry Birds totalmente, totalmente de español en la descripción. Angry Bills, Angry Birds Season, Angry Bills Space y Rio. Bueno, y tengo que descargar sobre la descripción y de uh, lo... Ah, bueno, si quieres descargarlo, no sé. Si quieres activas el poco completo, si no, no, a la verdad. Solamente busca cómo descargar English, ta, ta, ta, ta, ta ta y buscas cuál es el código, porque yo te lo pienso decir. <risa> ok, ya, en serio, descarga, no necesito sé visitas. Chao.